El 12 era el lunes, que no lo que se mantiene. O sea, en el, entonces, mañana es feriado y para no es pedirles un día feriado para, para que puedan descansar un poquitito más, entonces, pri adelantar un día. ¿sí? Bien, entonces vale. estoy grabando acá arriba. estoy Ahora voy a presentar mi pantalla. Buen día, profe. Buen día, profe. Andamos, saludarle. Todo bien, igualmente, <risa> Qué suerte. Ustedes saben, me pueden escribir cuando quieran eh, y por favor, si de repente se va la señal, si alguien puede hacerme sonar por lo menos el teléfono, porque hay veces que no está. Parece que eh, no, no me, da, en serio. No sé si alguien puede indicarme de que puede ver mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla ahora. Sí, sí, profe, estamos viendo. Ah, gracias, gracias. Bien, entonces. Sí, es, sí, gracias. Eh, voy a irme a lo que me pidió a, antes de arrancarlo, lo que me pidió el doctor hace un ratito para, para ver un poco cómo vemos un curso, ¿verdad? Desde mi docente, o sea, desde mi rol de profesor. Para ello, me voy hasta acá, está mi nombre, y le digo que quiero rol A. Y acá yo le indico que quiero cambiar mi rol a estudiante y ahí voy a tener una vista punto de vista del estudiante eh, de mi curso acá me instruo, yo estoy como estudiante bueno yo puedo ver cómo mis alumnos van a ver mi curso es una forma de simular digamos la vista y una vez que yo quiera volver a normal que en este caso es, le digo que quiero volver a mi rol normal y vuelvo a mi rol donde puedo en este caso esa es la forma de autor que hace un rato me preguntaron para ver cómo eh, ver desde el punto de vista de estudiante hay que cambiar el rol y hay que indicarle que querés ver o como estudiante y profesor sin edición entonces uno puede simular ser esos usuarios bien entonces quisiera eh, irme acá hasta... Gracias, profesor. Muy okay. bien, entendí. Ah, dale, dale, qué suerte. Bien, entonces, eh, en, con respecto a la tarea A9, creación y uso de escalas, eh, nosotros estuvimos trabajando todo este tiempo con eh, diferentes tipos de, de, de calificaciones. Calificación que nos puede poner... Eh, inclusive muchos de ustedes prepararon así eh, su tarea con puntajes, o algunos prefirieron trabajar con rúbrica, otros prefirieron trabajar con guías de evaluación, pero esas son las formas de calificación cuantitativa en este caso. En el Moodle, nosotros, o en nuestro Educa, en este caso, nosotros vamos a trabajar con calificaciones cualitativas y existen unas escalas que el Moodle ya nos da, digamos, predeterminado y nos da también la posibilidad de nosotros mismos crear nuestra escala. Entonces, acá nos pide, en este caso, en esta tarea en particular, primero crear una escala cualitativa que vamos a usar en el curso, cuyos valores tengan, esta o sea, tienen que ser estos valores de insuficiente, suficiente, notable, sobresaliente. Hay algunos eh, que, eh, que utilizan, eh, en este caso, otras escalas, por ejemplo, de aprobado, reprobado, o aprobado reprobado o a revisar por ejemplo entonces esto siempre va a depender ya de cada docente cómo quiere eh, como quiere definir su escala en particular para trabajar con escalas nosotros tenemos que irnos siempre voy a activar estoy en mi curso de prueba acá ustedes pueden ver que tengo está mi nombre allá arriba y voy a irme acá en este caso en configurar calificaciones entonces lo que voy a hacer acá dentro de configurar calificaciones es me voy a ir hasta este apartado donde dice escalas y yo puedo en todo momento definir una escala. Fíjense que estas son las escalas que uno puede eh, definir y acá están las que son, ya están definidas dentro del curso. Entonces uno puede indicarle que quiere agregar una nueva escala y acá... Entonces, le indica cómo se va a llamar esa escala en particular. En este caso, yo le voy a llamar escala cualitativa del curso y le voy a poner ese nombre del curso. Puede ser, por ejemplo, el curso, qué sé yo, de pediatría o del curso de ginecología o de cualquier... O directamente le voy a llamar curso... Este, le voy a poner mi nombre. Ahí es. Acá... Como ustedes pueden observar, esto es un obligatorio donde sí o sí tengo que agregar eh, datos. Entonces, el, los datos, los valores en este caso que tengo que agregar acá son. Estos. Y algo muy importante: todo eh, en este caso, eh, esta escala tiene que ir separada por comas para que la plataforma pueda entender. Y eso es lo que nos explica acá. Entonces,. Eh, cada vez que nosotros ponemos un promedio bueno, muy bueno, excelente, por ejemplo, esto tiene que ir entre eh, perdón, eh, tiene que ir en comas, ¿sí? y acá esta descripción es opcional si queremos, podemos agregar una pequeña descripción acá pero esto es opcional, bien, una vez que yo tenga mi escala creada eso significa que ya acá está, fíjense que acá aparece, Eso significa que esto ya está listo para ser utilizado dentro del curso. Entonces paso acá al siguiente punto donde me indica que tengo que crear el foro presentación del curso. Yo voy a utilizar en este caso el, el, el, que, el modelo que ya tengo solamente de, para, a, para ahorrar tiempo, digamos. Entonces, me voy hasta mi curso de pruebas donde ya tengo de escala y ahora voy a en este foro. Para poder agregar este foro siempre tengo que activarla en mi curso porque si no, no voy a poder agregar nada. Ok, entonces me voy hasta acá. Puedo agregar esto. Voy a trabajar en este tema 3 hoy y voy a añadir un foro. Ok, entonces agrego la información y me está pidiendo foro, presentaciones en el curso. Le voy a llamar a sí mismo, voy a estar esta información acá y simplemente voy a reutilizar lo que ya tengo acá. Ok, si de repente les interesa este formato, pueden copiar esto y de repente pueden adaptar a sus necesidades cada uno tiene su forma digamos de trabajar esto entonces eh, ya va a quedar a criterio de cada uno de ustedes esto es solamente una sugerencia bien una vez que yo tenga esto acá yo tengo que irme hasta a disponibilidad puedo habilitar esto desde una fecha específica hasta una fecha específica por ejemplo que esté disponible hasta el, el el 20 de junio, y puedo indicarle la fecha, inclusive, perdón, la hora en la cual eh, esto tiene que estar disponible. Entonces, hasta las 23.30. Adjunto y recuento de palabras. Eh, si quiero, si pongo en sí, me va a mostrar, por ejemplo, cuántas palabras eh, escribió el alumno. Puedo definir un tamaño de archivo si de repente algún alumno quiere alguna foto, por ejemplo, y puedo definir también el número máximo de archivos adjuntos. En suscripción y seguimiento, bueno, acá está opcional, forzosa, automática y deshabilitada. Y acá están, en este caso, las opciones que describen cada una de estas modalidades de suscripción. La, en la automática, por ejemplo, eh, todos, los, eh, todos los participantes eh, de, tienen que, en este caso, eh, poder suscribirse. Inicialmente, pero puedes desactivar en cualquier momento. Entonces, voy a trabajar, por ejemplo, acá con automática, si es que, o puedo poner directamente forzosa para que todos participen. Y acá en calificaciones, entonces yo le indico que quiero trabajar con este, con promedio de calificaciones. Y acá en lugar de eh, puntuación, le digo que quiero trabajar con una escala. Y acá es donde yo le indico que quiero trabajar con la escala. Yo creé que en este caso es la escala cualitativa del curso de Miguel. Una vez esto, sí le doy en guardar cambios, regresar al curso y ya tengo disponible. en este caso mi foro. ya Normalmente le ponemos algún colorcito de más, pero está listo que se pueda un nuevo tema de discusión. Con respecto a, a, al nuevo tema de discusión, eh, es importante que en un curso siempre virtual siempre tengamos un, un foro, en este caso, para las presentaciones donde el profesor presenta, eh, se presenta a, a, a los alumnos en este caso y eh, le da también la posibilidad para que sus alumnos se presenten. Si van a poner un foro para las presentaciones es necesario que ustedes sean los primeros en, el, el, eh, los primeros en, en escribir su propia presentación y posteriormente se le da una bienvenida al, al, al estudiante es lo, lo recomendable para los cursos 100% a distancia y en prácticamente todos los cursos donde yo participe siempre hay un foro para las presentaciones donde siempre el tutor se presenta primero y donde nosotros nos presentamos al tutor y bueno eh, ahí empieza digamos el primer acercamiento entre el tutor y el primer intercambio de información en el curso. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. Hola. Bastante claro, profesor. <risas> Ah, qué suerte. Ah, pensé que se me cortó la señal. Bien, entonces, eso es lo, la recomendación, digamos, ¿verdad? Que si vamos a trabajar 100% en línea. Que eh, eh, pongamos un foro para las presentaciones y que nos presentemos primero. Y luego le damos la bienvenida al, al alumno, porque acá no tenemos esa oportunidad de vernos así frente a frente normalmente. Entonces, eh, eh, cuando un alumno entra normalmente, cuando es un curso 100% a distancia, entra quiere saber quién es su profesor, quiere también saber quiénes son sus compañeros y este es el primer espacio en el cual uno también puede eh, responderle, por ejemplo, al compañero y, y bueno, eh, conocerse dentro del curso. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a avanzar a la siguiente actividad que creo que eso era todo, de punto uno... Espera un porque acá habla sobre crear dos grupos. <risa> Todavía no termine. Bien, eh, no pasa nada. Eh, tengo que irme otra vez acá. Voy a, voy a editar nada más esto acá y voy a continuar. Perdón. Eh, bueno, acá en el punto crear dos grupos en el curso, primero llamar el grupo A y el segundo llamar el grupo B y luego asignar usuarios dentro de cada grupo bien entonces eso es lo que nos pide acá y para poder trabajar tenemos que tener en cuenta eso que para poder trabajar con modo de nuestro curso tiene que estar para poder trabajar dentro de modo de grupo entonces hay que dar otra usted del curso y que indica acá en grupos que estar trabajando por grupos separados ok una vez que Configuremos Normalmente no hay grupos. Entonces crea un curso. Le decimos trabajando con grupos. Y ahí guardamos los cambios. Ahí, digamos que condición. curso de Trabajar con modos. Profe. Hola. ¿Sí? ¿Te puedo pedir que repita lo que ¿Dónde entró, ¿Dónde entró para grupos? Ah, claro. Volver a hacer lo mismo. En la edición del curso, acá está. Esta parte nosotros trabajamos la tarea. Donde eh, acá tenemos no, el la el inicio, eh, acá en poder, pequeño eh, problema. Podríamos eh, subir una imagen del curso. Eso se ve ahí en la portada. También se puede ver. El formato, trabajamos temas, experiencia, que te anuncia. Esta parte... Acá hay un apartado que se llama grupos. Acá es donde hace la configura trabaja. Indica estar trabajando por grupos. Si es que no queremos que, si es que tenemos grupo A, B o C o grupo A, B o C y que entre eh, todos, entonces eh, en grupos. Yo recomiendo más trabajar con grupos para que el grupo diga pendiente entonces él define qué actividad va a trabajar por grupo y que actividad no lo va a por grupo entonces eh, eso lo vemos así. Acá yo no puedo forzar ningún modo de grupo entonces eh, fuerza eh, pues eh, suele crear ciertos tenientes en el momento de crear una actividad donde no nos grupos en este caso una actividad que Genérica para todos. Yo suelo dejar esto y no suelo definir ningún agrupamiento perfecto. Te indico que bajar por grupos separados. Una vez que así, voy en guardar cambios. ¿Qué tal hasta ahí? ¿No ves eso? ¿Se escucha entrecortado, profe? ¿Se escucha entrecortado? Sí. No se escucha bien, profesor, paró en un momento dado, o sea que se cortó parece. Mi, posiblemente ya es mi red, ¿sí? como les comenté, estoy trabajando con, con, con mi PC este caso, y no que mi no tra no tiene no tiene wifi fi esta máquina, y ahora está en, en el service ahora. Mi, pero más o menos, Visualizar los que hice, sí, se visualizó. Okay, entonces eh, grupos separados, definir grupos separados, guardamos solamente. Este eh, esa modificación, ok. No se está mostrando tu pantalla. Estoy hablando, les veo a ustedes. Ahora se ve mi pantalla, verdad? No, profe, no vemos todavía. Dice, ¿Qué tal? Estás presentando, estás presentando... No se ve, solamente en una partecita se le ve, profesor. Después ya no la presentación. Bueno, entonces voy a, a ver si puedo... ¿Qué tal ahí? Hola. Eh, ¿Qué todavía no muestra, profe. Dice, estás presentando para todos, pero no sale la, la pantalla, a la imagen. Porque hice un cambio en, la, en el modo de visualización. Profe, yo te escucho bien, profe. Yo te escucho bien. ¿Qué es ahora? ¿Se te escucha bien? Eh, voy, a dejar de, voy a dejar de compartir ahora y volver a compartir, ¿sí? Porque sí. eh, hay veces que cuando cambio el diseño eh, tener ese inconveniente, ¿sí? ¿Sí me si pueden ver pantalla? Aún no Ahora sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Ahora sí Super. Ah, bueno Fue cambiado el, la forma de visualización para, para que se vea un poquito más grande ¿no? como no suelo usar la computadora siempre trabajo con mi notebook no, no me da de ese aspecto por ejemplo bien, lo que estaba explicando era acá en, en, en la edición de mi curso tengo que definir grupos separados al a, a modo de ni a grupo es que a cambio con eso ya parado. ahora el siguiente paso va a ser crear los grupos ¿sí? entonces para crear los grupos nos vamos hasta acá y nos vamos hasta la opción ver más y acá dentro de ver más, nosotros estuvimos trabajando en el banco de pero en caso nosotros necesitamos trabajar en, con digamos la administración de los usuarios dentro de esta pestaña de usuarios está para crear los grupos, ¿sí? fíjense que acá yo tengo el grupo A y el, el grupo B en este caso yo voy a ahora este grupo mostrar eliminar un grupo y crear otros voy a crear un grupo, ¿sí? le voy a llamar Grupo A. simplemente voy a dar en guardar cambios. No voy a definir ninguna contraseña para esto. Y agregar otro grupo. A le voy a llamar Grupo B. Una vez que tengo, le doy guardar cambios. Bien. Entonces tengo dos grupos grupo A y grupo B. Pero esta es la primera parte la confiamos. Ah, ahora el grupo está en base porque acá indica que tengo cero estudiantes, indica que tengo estudiante en el otro. Yo tengo que agregar ahora a mis estudiantes. Ojo, solamente los que estén matriculados con el o sea, rol de estudiante o profesor me va a dentro de esta lista. Yo no puedo, por ejemplo, agregarle a un participante que no esté matriculado en mi curso ¿ok? entonces voy a agregarle al profesor caballero a mi grupo A acá, y al autor Te eh, okay. matriculé acá para agregar y obviamente un profesor también pues, a un grupo para trabajar en ese grupo en particular entonces tengo dos Participantes de mi grupo A. Una vez tenga esto, yo regreso a mi curso y acá indica que tengo tres participantes: Uno es el profesor y dos estudiantes. selecciono mi grupo B, seleccionar, poder agregar y agrego usuarios. Para mi grupo, B voy a agregar al, al doctor Dami y a la doctora que ellos son los que tengo matriculado acá. Y una vez que está esto, me voy a pasar al grupo. Entonces yo ya tengo grupos ahora, uno con sus respectivos. Eh. En, en este momento tengo listo esta parte, digamos, y vuelvo otra vez acá a la tarea, la tarea A9, donde me indique que tengo que crear grupo que acabo de crear, el primero le llame grupo a, al otro le llamo B, y luego agregar varios que fue lo que hice ahora dentro de ah, ahora voy a crear otro foro <risa> que es la del foro de dudas pero en este caso me pide que solamente eh, le agregue a los alumnos de a, que no hay problema entonces el eh, este foro que la presentación de ya está con, en este caso eh, la edificación cualitativa voy a crear foro que en este caso va a ser el foro de dudas. foro que está como acá. Llego esto. Y voy a revisar el contenido que ya tengo. Este contenido, si les interesa, lo pueden usar. No hay ningún problema. Entonces, eh, cada uno define el texto. Esto es solo un modelo. ¿sí? Es un modelo pueden tomar en todo caso sin problema ¿verdad? y voy a el contenido ahora es la primera parte de lo que me pide entonces creo configure el foro para que lo generales eso eh, lo configuro ¿verdad? esto dejo tal cual por defecto seguimiento de suscripción y uso general, ahí está. Bien, acá en restricciones de acceso es donde yo voy a añadir una restricción para este foro en particular. Esto se puede definir para una actividad en particular, ya sea una tarea, ya sea un cuestionario, o puede ser definido para un, por ejemplo, para un... Eh, por ejemplo, para un PDF, un, un audio, se puede también definir. Entonces yo digo, voy a añadir una herramienta del tipo grupo. Solamente los estudiantes del grupo A van a poder ver el contenido de este y los del grupo B van a tener acceso a esto en particular. Una vez que tenga, le doy en cambios y regresar al curso. Y fíjense que esto acá indica que ha recibido um, para cualquier estudiante que no sea, en el caso, grupo A. Si soy del grupo, si es el estudiante y formo parte de grupo A, entonces esta visualización lo tendría que ver así. Con un enlace visible. Los que no forman parte del grupo en particular, no le. Así medio. Poquito acá y este enlace no va a estar disponible para ellos. Como normalmente trabajan, eh, restricciones de acceso. que Se pudo ver. ver eso no profe se pudo ver pero se ve como que no levanta que no, no alza tu pantalla no no, no pudieron irme entonces si sí, te vimos hasta recién ya no ahora ahora yo ahora cambié de pantalla para ver diga para irme a comprobar si estoy en línea o no. <risa> pero pero que, eh, eh, hasta que Estábamos acá... siguiendo, siguiendo hasta recién. Okay. Ahí sale. Sí. Y bueno, esta es la forma en la cual se, eh, ustedes están viendo el, el curso. Eh, por ejemplo, en, en este en esta parte yo creé varios grupos la semana pasada y a cada grupo yo le fui agregando, eh, digamos, a a los docentes de cirugía, a los docentes de medicina interna, a los de kinesiología, a los de pediatría, y bueno, de repente tenía uno o dos docentes que eran de cátedra diferentes, entonces le uní todo en, en uno solo. Y cada uno solamente podría ten, podía tener acceso... No se te escucha, profesor. Eh. Yo te escucho bien. Bueno, eh, cada uno solamente podía tener acceso a su grupo. Seguimos o... sin escucharte, profe. Bueno, entonces estoy teniendo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Eh, yo te escucho ahora bien. sí, profe. Bien, entonces, como le estaba diciendo, este cada uno solamente eh, de, al trabajar como de grupo puede acceder a, a su grupo y no así al, a los grupos de los otros compañeros, hasta ahí más o menos se, se pudo ver, sí, sí, sí, súper bien. Dale, gracias por la retroalimentación. Bien, entonces acá entonces doy por terminado este, la tarea A9. Ahora, la parte de creación de un de la A10 en este caso, que es la de creación de un chat y un blog, me voy hasta acá. ¿sí? Entonces, acá nos pide este, crear una entrada en el blog del curso. Y este comentar en este caso eh, la de un compañero. Sí, entonces acá dentro del curso. Acá dentro del curso está un apartado que se llama menú blog. Entonces yo tengo o ustedes, tienen que añadir una acá en esta opción. En el blog del curso y acá pueden digamos eh, agregar su, su entrada en este caso eh, pueden presentar su asignatura pueden hablar sobre un tema en el cual eh, ustedes eh, estén trabajando pueden ahí pueden alzar eh, acá pueden añadir imágenes pueden añadir videos es un espacio de trabajo en este caso dentro del curso y si uno quiere, en este caso, ver el, los aportes de su compañero, entonces eh, pueden también eh, ver todas las entradas de este curso. Fíjense, por ejemplo, acá está el aporte del doctor Pedro, ¿sí? Entonces uno puede, eh, en este caso, ver su aporte y, bueno, co eh, comentar también el, el aporte del, en este caso, del sí eso por un lado acá, comentar y lo otro pide hacer un chat y definir la próxima cita el martes 19 acá, esta parte había sido, tengo que retocar un poco, pero bueno, la idea es que se defina una cita, por ejemplo si estamos el 11 para definir el próximo jueves una cita, por ejemplo que sea para el 18 Okay. que nunca borre las sesiones y que todos puedan observar las sesiones pasadas eso es lo que me está pidiendo entonces lo que voy a hacer es voy a añadir un chat que es esta opción acá añado un chat acá eh, puede ser chat para las consultas Acá se pone el texto, pueden tomar también lo que está en el curso como un ejemplo. Y en cuanto a las sesiones, entonces la próxima cita yo puedo indicar que sea el 18, por ejemplo, de junio. Y puedo indicar el, el horario. Esto siempre se queda, siempre se llega a un acuerdo con, con los alumnos. Eh, ¿Qué más pide acá? Pide... Eh, que eh, nunca se borren las sesiones pasadas y que todos puedan ver las sesiones. Entonces, eh, no, nunca borrar los mensajes y que todos puedan ver las sesiones en este caso. Una vez que tenga todo esto listo, tenga esto preparado, eh, simplemente le doy en guardar cambios y le puedo en guardar cambios y mostrar para ver cómo eh, va a quedar esto acá y acá uno puede entrar directamente a trabajar en, en la sala de, de chat en este caso. Ok, y es así como uno ingresa, acá es donde nosotros eh, agregamos información y bueno, los otros también tienen que entrar, nuestros alumnos en este caso y trabajar dentro de la sala. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con cuando trabajamos con eh, chat en este caso, el número de personas que dentro del chat eh, tiene que ser reducido. Sí. Tiene que ser siempre tenemos que tratar de que no mucha mucha la que entre en un tiempo porque se hace muy difícil seguir el hilo de la conversación cuando tenemos grupo número dentro de la... entonces sería la reacción para acá no sé si hay una consulta con respecto a, a crear una sala de chat y con respecto a agregar entradas en el, en el blog del curso ¿sí? ¿Está claro, profe? Sí. ¿A cuándo, cómo hacemos? No ¿A <risa> encontrar las dudas? <risa> Dale. <risa> no, no te vamos a tener ahí para preguntar. Anoten cualquier, ¿sí? Vamos ah, no, no, a hacer en A10, presión de chat, 11, seguimiento de los alumnos del curso videoconferencia del 12. En ah, el 12 nos vamos a lo que sería la parte de seguimiento sí, que es algo muy importante Sí. entonces nos vamos hasta la parte de seguimiento y el seguimiento lo podemos hacer desde diferentes perspectivas sí. lo que vamos a hacer ahora es eh, nos vamos hasta el curso donde tenemos el rol de profesor en este caso y el seguimiento, como les digo, se hace el de El Primero tenemos que arrancar sería acá en configurar calificaciones. ¿sí? Acá tiene uno una vista global de cómo se está comportando el curso. Este es un, mi curso de prueba, entonces no hay mucho que ver acá. Pero cuando es un curso real con, con más de 100 alumnos o con más de 50 alumnos, entonces esto suele llenarse acá. Bien, entonces, a partir de acá uno puede obtener diferentes tipos de informes también. Uno puede obtener eh, los, fíjense que acá todos los participantes, ahí puedo poner esto sin problema. Y yo puedo verle a todos los participantes acá, puedo obtener toda la información. Acá también yo puedo ir calificando las tareas, por ejemplo, es otro espacio donde yo puedo ir a ver, por ejemplo, la tarea definida acá y bueno de ahí calificar eso, eh, acá puedo hacer ese tipo de cosas, otra cosa que puedo ver acá otro informe es el historial de calificaciones, fíjense que yo puedo obtener acá el historial de calificaciones, puedo seleccionar un, un en este caso una tarea en particular, si quiero todas las calificaciones y puedo inclusive poner un rango de fechas acá y obtener ese tipo de información. Puedo también obtener el informe de resultados acá. Pero en este momento, como un curso vacío, no, no tengo ningún resultado visible. El informe general también lo puedo obtener acá. Esto, si es que estoy en varios cursos, puedo obtener eh, de, de varios cursos. O en todo caso, yo puedo pedir también de, de, de un grupo en particular, por ejemplo, para obtener eh, el informe general. O puedo, dentro de ese grupo, también puedo seleccionar para obtener el informe de un alumno en particular, por ejemplo. Y a partir de acá yo tendría acceso para ver ese tipo de informe. El otro tipo de informe es el de vista simple, donde acá puedo definir por grupos por participantes. Puedo seleccionar una tarea en particular y puedo seleccionar un usuario en particular arriba señora Tienes que pasar puede pasar acá vía esa escalera la rampa segundo piso Perfecto. ¿No el sí ahí va ah, el y entonces ahí yo puedo tener una vista genérica de este usuario en particular eso sería en cuanto a un informe de tipo vista de un alumno en particular y yo puedo también obtener un informe de un usuario en particular. Donde yo puedo elegirle a ese usuario y, bueno, ver el toda su información. Este sería, eh, digamos, el, el seguimiento desde el punto de vista en, en cuando sí. estemos trabajando con, con la parte de informes de calificadores. El otro punto en el otro que no, tenemos que no sé si bien. No se escucha bien nomás, profe. Te escuchamos bien, profe, pero hay algunos que tienen sus micrófonos prendidos, entonces eh, hacen, mu hacen mucha interferencia. Ok. Entonces, en este momento, eh, lo que quiero comentarle es que aparte de la vista de, de del, del calificador en este caso, nosotros acá podemos obtener el en un archivo, en una hoja de excel, podemos obtener todas las calificaciones de nuestros alumnos. Acá podemos nosotros indicarle qué tarea queremos que nos juegue, si queremos el total del curso, entonces ahí nosotros a final de año, por ejemplo, podemos descargar toda la calificación de nuestros alumnos en formato Excel. A este le podemos retocar un poquitito y bueno, esto ya sería para dar a la secretaría para después gestionar eh, esa parte, ¿verdad? Pero todas las calificaciones nos nos va a poner acá. Eh, uno por uno e inclusive no va a ser un, un promedio y a partir del excel uno también puede sacar gráficos ya eso ya dependería un poco de qué es lo que uno quiere en este caso obtener pero básicamente acá es donde se obtiene toda, toda, la, toda la información digamos de nuestros alumnos eh, y todos los resultados que uno obtuvo dentro del curso entonces el seguimiento lo podemos hacer en este frente Otros, donde podemos hacer el seguimiento es acá en participantes entonces entro en participantes y acá yo puedo ver ah, hace cuántos minutos entró un alumno si hubo un alumno en este caso que nunca entró por ejemplo o si hubo un alumno que entró hace por ejemplo 10 días entonces ah, eso tiene que llamarme la atención y decir por qué Richard Richard, en este caso, hace 10 que no está. ¿Cuál será el motivo por el cual? ¿Será que está con mucho trabajo? ¿Será que Richard está? En este momento estoy sin computadora, por ejemplo. ¿Será que Richard está teniendo a mano ahora su computadora? ¿Cómo yo puedo contactar con Richard? ¿Será que tiene problemas de internet? ¿Cómo yo le puedo ayudar? Entonces, ese tipo de seguimiento uno lo hace desde acá. ¿Y cómo hago esto acá? Entonces simplemente me voy acá donde está Richard y le escribo un mensaje. Y le digo, buen día, buen día, Richard, ¿cómo estás? Estoy notando que hace 10 días no estás ingresando al curso. Quisiera saber si tienes algún inconveniente, ver cómo puedo ayudar. Es un poco lo este que uno tiene que hacer dentro del curso. También acá nos permite, en este, en este espacio de un filtrar también para ver por ejemplo los integrantes de su grupo nada más ok entonces cada docente po podemos trabajar en un grupo por ejemplo el de pediatría que me dijo que va a trabajar con grupos pues, cada docente puede haber 10 participantes y yo como docente quiero solamente comunicarme con, con los participantes que son de mi grupo entonces yo puedo filtrar a los participantes grupo, seleccionar por ejemplo a todos los participantes y decir Ok, te voy a enviar un mensaje a mi grupo. Okay. A partir de acá, este es un espacio también donde yo puedo, digamos, eh, una función fluida, pero solo con los integrantes de mi grupo. Okay. Esto es un mensaje que va, les va a llegar al doctor Richard y el doctor Ángel que están con nosotros en el curso. Y O si no, yo puedo decir... Que a ver quiénes son todos los docentes acá y me va a filtrar eso sin problema o si yo quiero que todos estén acá entonces veo a todos los participantes y también, por ejemplo obtener si quiero solamente obtener la lista de mis alumnos entonces filtro todos los estudiantes del curso si por ahí me piden en un informe Lista de participantes de tu curso de educa, filtro antes y acá yo sé que tengo tres estudiantes. Y si por ahí, qué sé yo, dirección académica me pide la lista de mis participantes, entonces selecciono a todos los participantes y le digo que quiero que me baje, en este caso, en Microsoft Excel, la lista de participantes de mi curso. Y a partir de acá, entonces yo puedo abrir este Excel acá y de repente retocar un poquitito este Excel acá, le pongo un encabezado, un logo de mi cátedra y le envío directamente a Dirección Académica con la lista que me están solicitando. ¿Qué tal hasta acá? ¿Hola? Bien, profe. Genial. Bueno, entonces eso es lo que Bien, en en esta bien, parte. Hombre, bien, qué bien, qué suerte. Bien, entonces eso es lo que estaba pidiendo: entrar en el libro de calificaciones, mirar un poco los diferentes tipos de deporte, de, ingresar a la vista, vista simple, usuario. Y el primer ejemplo que ya ve cómo bajar todas las notas de alumnos y el otro, ingresar, realizarlos así como mostré por el propio estudiante. Bueno, acá eh, descargar la lista de participantes es lo que acabo de mostrar. Y luego subir, la, en este caso, los resultados que obtuve dentro de un archivo en Excel y por otro lado subir solamente la lista de participantes dentro de esta tarea. Eso es lo que está pidiendo para esta tarea. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. Si no, la, entonces paso a a ya que en este caso crear una videoconferencia en mi y lo de mi curso, en este caso en mi curso de medicina, ¿okay? La última tarea que tengo y entonces eso cómo hago? Tengo que tener abierto mi curso, mi correo institucional en este caso, se puede hacer con el correo de Gmail, pero solamente te da 100 minutos y este te da... profe un... una consulta. Sí, sí. ¿Cómo se entra en el correo institucional? Como un día tengo el correo, pero no sé cómo usar. Okay. voy a salir, ¿sí? Ahora. Ok, ok. Salgo. Se cortó otra vez, profe, tu conexión. No estamos escuchando nada. Hola. <ríe> or